sobre un régimen económico de bienes separados, muy al contrario de lo que es comúnmente el régimen de comunidad conyugal de gananciales, que es cuando no se firma ningún tipo de contrato prenucial, como también se le puede conocer, que es cuando justamente el momento de que ya contraen matrimonio, a partir de ese momento ya se crea esa comunidad, sea la cual hayan pactado los cónyuges, si es por capitulación matrimonial, separación de bienes, o sea también por una comunidad conyugal simple, que es donde tienen 50% de participación cada uno. ¿Qué pasa cuando firmo una capitulación matrimonial? Por ejemplo, sabemos que todos los bienes que yo tengo antes de casarme son míos y no debo repartirlos en el caso de un divorcio. Esto es así, se firme o no se firme una capitulación. Pero, ¿qué pasa con los bienes que yo obtengo durante el matrimonio si firmé capitulaciones matrimoniales? Esos bienes que has adquirido antes, mejor dicho, que has adquirido durante el matrimonio, firmado este pacto de capitulación matrimoniales, se consideran que son tuyos, que son propios de quien los haya obtenido y que obviamente pues, se considera dentro del título de propiedad que esté a nombre de la persona que los haya adquirido. No entran dentro de ningún tipo de, de juicio de partición de comunidad conyugal porque ya previamente se quedó conforme al acuerdo de ellos. ¿Y cuáles son los bienes que nos corresponderían a ambos, los que estén a nombre de los dos? A nombre de cada uno de ellos. Si fuera el caso, pongamos la situación, que adquiriésemos un bien por ambos, y que en el título de propiedad aparezcamos los dos, ya estaríamos hablando de un bien con una comunidad común simple, debido a este pacto. ¿Cómo se redactan las capitulaciones matrimoniales para que tengan validez? Estos obviamente deben ir redactados por un profesional del derecho, por un abogado, al cual luego justamente de común acuerdo con ambas partes, con ambos contrayentes, se realiza este documento y se debe llevar a registrar, es decir, debe realizarse una protocolización en el registro público. También se puede considerar que pueda autenticarse ante una notaría, pero para poder darle la validez que se considere ya, digamos, debidamente otorgado, tiene que hacerse por medio de una, un registro ante el, el registro inmobiliario o el registro público. Si no se hace este paso, no se considera que existió este documento o este pacto. Abogado, si yo firmo capitulaciones antes de casarme y luego de algunos años de matrimonio quiero disolverlas, ¿esto es posible? anteriormente no era posible nuestra legislación. De hecho, se tomaba en cuenta que el régimen económico de la unión conyugal, sea cualquiera de las dos que hubiesen convenido, seguía, digamos, la suerte de la unión conyugal. Moría la unión conyugal, moría la, también lo que era la el régimen patrimonial. Hoy en día ya existe en este momento una sentencia que fue en noviembre del año pasado de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual rompe completamente esa tradición legalista que teníamos y en la cual ahora se puede reformar las capitulaciones matrimoniales, incluso pasados cinco años, luego que se haya realizado ese pacto, si en dado caso está vigente alguno. Obviamente ya vemos. ¿Qué de otro parte? cambio incluye la sentencia? Fuera de cámara, conversábamos sobre que antes, pues la capitulación debía firmarse días antes del matrimonio, incluso creo que tiene un año. Un año uno después de firmar la capitulación para casarse, ¿esto es así? No importa el tiempo, lo importante, antes de esta sentencia era necesario que se celebrara esa capitulación y quede debidamente registrada. Ese es uno de los requisitos sine qua non para la existencia y validez del mismo. Antes de casarse, pongamos que fuera una semana antes, cinco días antes, tres días antes, no importa, que fuera antes del acto de celebración del matrimonio. ¿Por qué? Porque el régimen patrimonial comenzaba a surgir y a tener en cuenta desde el momento que ellos digan, lo declaran marido y mujer, obviamente por vía de matrimonio civil. Y ahora durante el matrimonio se pueden firmar. Exactamente los cambios que ha tenido la sentencia que ahora estamos citando, que justamente del 26 de noviembre del año pasado justamente se menciona que si se realizó se celebró capitulaciones matrimoniales antes de casarse, puede reformarse cinco años después de haber quedado vigente esta primera capitulación matrimonial. Puede tanto reformarse como también dejar sin efecto, es decir, liquidar ese régimen y poder entrar a una comunidad conyugal de gananciales for, es decir, simplemente como tal. Muchos ven el tema de las capitulaciones matrimoniales como falta de confianza, sí. porque bueno, nadie se casa pensando en que puede divorciarse. En teoría es una unión para toda la vida. Usted como abogado y según la experiencia que tiene, recomienda la firma de capitulaciones matrimoniales. En cierta medida sí lo recomiendo debido a que si sí hay justamente esta situación en la cual, por ejemplo, por medio de lo que es su actividad económica, por lo que se refiere a su empleo o su industria, dependiendo obviamente del nivel de ingreso de ambos y si deciden de común acuerdo, porque obviamente cuando llegan a la oficina deben tener como un acuerdo que en verdad desean celebrar esta capitulación. Si es así por esa forma, tomando en cuenta que uno, vamos a decir, gana más que el otro, entonces se toma en cuenta que puede hacerse un pacto de capitulaciones matrimoniales siempre y cuando, repito, tiene que haber el acuerdo de ambos y que se lleve ese documento después al registro para que sea válido. Gracias, abogado. Vamos a hacer en nuestra primera pausa. Hoy estoy conversando con el abogado Juan Carlos Ron. Hablamos sobre capitulaciones matrimoniales. Usted puede interactuar con nosotros y hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales M por GB en Instagram o mi cuenta arroba Bealugo. Ya volvemos. Prácticamente la sentencia viene a ser, en este caso, un cambio a nivel de legislación con el Código Civil en varios artículos y este es uno de ellos. En el caso de no haber firmado capitulaciones y pues ocurre un divorcio, ¿cómo es la repartición de bienes? En dado caso, si no existe una capitulación y que ya la unión conyugal llegó a su fin, en este caso por divorcio, porque recordemos que la otra forma es por medio del fallecimiento de uno de los cónyuges, uh -huh. Cuando ocurre el divorcio y hay obviamente una masa hereditaria de la comunidad conyugal, esta debe realizarse un procedimiento de partición de comunidad conyugal. Claro, primero es el procedimiento de divorcio, obviamente que hay distintos tipos de procedimiento de divorcio que mayormente son como divorcio remedio, lo que son las solicitudes de divorcio que puede ser de común acuerdo, que puede ser de, también por desafecto, hay los distintos tipos. Pero luego de ese procedimiento de divorcio en el cual ya se quedó disuelto la comunidad, eh, perdón, la, el vínculo conyugal. Luego Luego hay que hacer un procedimiento en el cual se debe partir la comunidad conyugal de gananciales, puede ser de forma contenciosa, si en dado caso no existe un acuerdo, o puede ser de forma, en este caso, de forma graciosa, es decir, que ambos estén de acuerdo y lo realicen por medio de una solicitud. Esto se debe realizar ante tribunales de municipio o tribunales de niñez, de, de niñez y adolescencia si hubiesen niños o adolescentes involucrados en este, en este sentido. Abogado, ¿cuál es el costo de firmar las capitulaciones matrimoniales? ¿Es un procedimiento caro? Bueno, ese es otro tema también porque ha habido tantas reformas. Es decir, una obviamente es la sentencia que ya hemos mencionado tantas veces, pero actualmente eh, el 16 de diciembre salió en Gaceta Oficial una reforma de la Ley de Registro y Notarías justamente reformando las tasas de servicio por concepto de tramitación de documentos. Y también salió en enero unas cuatro providencias del SAREN justamente fijando también valores o tarifas que el cual debe estar, digamos, en la sede de la notaría. Para que tenga, digamos, un contexto, para hacer una capitulación matrimonial, en el marco de la reforma de la ley de registro y notaría que salió en diciembre, se mencionaban que eran alrededor de 50 petros. Estamos hablando de alrededor de 1.200, más de 1.200 dólares. Ni siquiera puedo decirte cuánta es la cantidad en Bolivia porque es bastante alta. La, las providencias que salieron en enero, que aparecen incluso unos valores más económicos, más solidarios, por decirlo de alguna manera, resulta que ponen a las capitulaciones matrimoniales en registro, siempre hay que hacerlo siempre en registro, nunca en notaría a un valor de 6 petros, igual sigue siendo bastante caro. Estamos hablando alrededor de una cotización del petro de unos 60 dólares aproximadamente, y obviamente con el cambio oficial para pues hacemos la reconversión. Estamos hablando alrededor de unos 300 dólares, si estamos hablando de unos 6 petros. Actualmente no se sabe a ciencia cierta cuál de las dos tarifas se van a cobrar, porque hay un completo, una completa confusión en los registros y las notarías por esos, por esos cobros de tasas. Abogado, comienzan a llegar preguntas a través de nuestras redes sociales y yo quiero compartirlas con usted. Cómo no. Lomeli nos escribe, las capitulaciones matrimoniales si no se firman en notaría son nulas y ya firmadas y ya casados se pueden modificar dichos acuerdos. Sí, son nulas. Como mencioné hace un momento... La forma para considerar un requisito sine qua non de la validez de estas Tienen que haber sido registradas, es decir, protocolizadas en un registro público Se puede hacer en notaría, pero tiene que ir al registro Si solamente se quedó en la notaría, se considera nulo precisamente Y también eh, aclararle a la persona que nos está viendo que sí pueden ser modificadas Ahora, Según el, la nueva sentencia con el marco de la sentencia, siempre y cuando, repito Si esta, pongamos el caso que realizó eso, ese documento de forma notariada antes, si se llegaba a casar, se consideraba nula inmediatamente, es decir, llegaba a ser una comunidad conyugal simple de gananciales. Pero con el marco de la actual, de la actual sentencia del TCJ, mira, digamos que podemos considerar esa capitulación en suspenso, la podemos protocolizar, porque no hay ninguna vigente previo a esto, y puede considerarse ya vigente a partir del momento que se protocolice, debido justamente a esta sentencia que cambia la regla de todo. Gracias abogado, vamos a hacer una nueva pausa, en la próxima parte vamos a seguir hablando sobre capitulaciones matrimoniales y vamos a responder algunas preguntas a través de nuestras redes sociales, recuerden las M.G.B. en Instagram, ya regresamos. Capitulaciones matrimoniales con el abogado Juan Carlos Rom. Abogado, ¿exactamente qué estamos protegiendo cuando firmamos capitulaciones matrimoniales? Lo que estamos protegiendo en este caso es el derecho de propiedad sobre aquellos bienes que, como personas, adquirimos bajo nuestro propio peculio o nuestro propio patrimonio. En cierta forma, como dije hace un momento, cuando nosotros tenemos, digamos, cierta industria o comercio en el cual obviamente nos genera unos ingresos y el cual nos permite adquirir ciertos bienes, justamente las capitulaciones lo que protege es mantener separados los bienes de los cónyuges según, dependiendo de su actividad, para que en un momento determinado, si se llegase a finalizar esa unión conyugal, no hubiese, digamos, la discusión y la pelea de qué es tuyo, qué es mío, con qué me quedo, o con qué no me quedo. De cierta forma, digamos que esto facilita lo que es la situación de la, del fin de la unión conyugal y no haya, digamos, disputas a, posterior de esto. En el bloque anterior, un televidente preguntaba sobre la modificación de estas capitulaciones. Usted dijo que con la nueva sentencia es posible, yo le pregunto... ¿Cuánto tiempo hay que esperar después de tener capitulaciones matrimoniales para hacer alguna modificación? Con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia actualmente se estipula cinco años luego de haberse firmado o celebrado la primera capitulación matrimonial o la capitulación matrimonial previa existente y que esté vigente para ese momento. Sea para, para reformar la IND, y obviamente, pues, si hay dado caso que la desea reformar reforma por alguna situación, mantener incluso el régimen de bienes separados, pues, puedes... Incluso nuevamente, cinco años posteriormente a esa, esa segunda reforma, volverá a reformar, siempre y cuando ambos tengan acuerdos de querer hacerlo. ¿En qué puede consistir esta modificación de capitulaciones matrimoniales? La Digamos, lo que es la reforma de esta capitulación matrimonial puede ser para, primero, salvaguardar lo que son bienes por separado. También la situación con respecto a derechos propios y además de ello incluso para asociaciones futuras. Se menciona, y hay digamos una, una disputa entre las corrientes del derecho, que... Mencionan que las capitulaciones matrimoniales quitan la vocación hereditaria. Por lo menos les comento, yo soy del criterio que no las quita, porque en el punto, en el punto digamos, que, que hablamos de este, de este pacto, solamente existen cuando existe un matrimonio y tendrán vigencia al momento de este. Pero resulta que hay ciertos autores que mencionan que estas capitulaciones pueden tener efectos a futuro y pueden regular la vocación hereditaria, dejándole o quitándole el hecho de el cónyuge sobreviviente poder heredar al cónyuge que falleció. ¿Cuáles son los bienes que se excluyen de la sociedad conyugal en el caso de no haber firmado capitulaciones? Las herencias, por ejemplo, que usted acaba de mencionar. ¿Qué, qué bienes puedo considerar como propios si no hay capitulación matrimonial? Uh -huh. Perfecto. Según el artículo 151 del Código, menciona cualquier bien que yo haya adquirido antes del matrimonio. Es decir, si por ejemplo yo adquirí un automóvil, adquirí un apartamento y yo me caso y no celebro ninguna capitulación matrimonial por ocasión de esa norma, yo tengo en cuenta que estos bienes no van a entrar dentro de lo que es la liquidación de la comunidad conyugal, porque estos ya fueron míos, solamente con comprobar la fecha de adquisición del bien y la fecha del enlace matrimonial, ya a se da cuenta que esto es un bien propio porque fue adquirido previamente. ¿Qué otros bienes se consideran como propios? Los que yo haya adquirido, por ejemplo, por razón de herencia es decir, que mi padre me haya heredado y yo lo haya recibido estando casado, no tengo ningún inconveniente y ese bien se considera como bien propio. También los que han sido bienes donados por la misma situación de haber recibido como una enajenación gratuita. También puede pasar el hecho que, por ejemplo, yo tenga algún bien, un automóvil, y por situación de permuta, valga la expresión, un cambalache yo hago y intercambio otro automóvil con otra persona. Ese bien que yo adquirí antes de casarme y adquiriéndolo bajo esa permuta se considera todavía como bien propio. También lo que se refiere a lo que son los aumentos de valor de hechos bienes. Por ejemplo, un apartamento tiene un aumento de valor por plusvalía siempre y cuando no haya unas mejoras por parte del dinero de la comunidad conyugal, se considera que ese valor, el aumento del bien, es también como propio. Esos son los bienes a, a grosso modo de la comunidad conyugal para cada uno de ellos. ¿Y qué se excluye de las capitulaciones matrimoniales? Por ejemplo, hablemos de los gastos comunes. Mm. Sobre esto, sobre lo que son gastos comunes, cuando hablamos de patrimonio por separado, obviamente siempre pensamos en bienes, en dinero o en fortuna. Sí, siempre. Pero lógicamente cuando hablamos de patrimonio, la palabra patrimonio conlleva no solamente eso, sino también a lo que son las deudas, cargas y obligaciones. Por obviamente, tanto esas deudas, esas cargas de cada uno de los cónyuges, también se consideran que están por separados debido justamente a esa condición de patrimonio por separado de cada uno de estos cónyuges. Usted ya mencionó algunas ventajas sobre firmar capitulaciones matrimoniales y quisiera preguntarle algunas desventajas que pudiera tener la firma de capitulaciones matrimoniales. Desventajas, de hecho lo comentaste al comienzo y más que todo desde el punto de vista emocional, es el, es el hecho por lo menos de lo que es la desconfianza. Si, por ejemplo, al momento, ya de, ya de hecho, firmar un documento es un tanto controversial si ambas partes no están de acuerdo, supuestamente priva, digamos, lo que es el afecto, y justamente dice, mira, me tiene desconfianza. Y peor ahora sería, y eso incluso entre los mismos abogados lo hemos comentado en muchas, en muchas interacciones que hemos tenido, si se crea esta controversia antes de casarse, ¿qué pasaría si estando dentro de, una, dentro de un matrimonio con una comunidad común de gananciales y se quiera plantear una capitulación matrimonial por la libertad que me da la sentencia, valga la expresión casi que eso es una semicausal de divorcio por debido a tantos años que estamos juntos, ¿vas a proponerme ahora este tipo de régimen? Entonces nunca me tuviste confianza y. Se, se, se rompe la relación emocionalmente hablando más allá del derecho En el bloque anterior hablamos un poco de los costos ¿Qué pasa si para ahorrar costos la, la capitulación matrimonial no la redacta un abogado? Lamentablemente no se puede hacer de esa forma tiene que llevar formalidades de hecho el documento tiene formalidades, solemnidades y entre ellas está la redacción y el visado de un abogado y el llevar este documento a un registro inmobiliario ¿Por qué razón? Porque el abogado justamente dentro de su dentro de su profesionalismo está el deber eh, redactarlo bajo los términos y léxicos jurídicos que establece las formalidades de otorgamiento de este tipo de documentos y que por lo tanto después surtirán efectos luego de haberse registrado. No se toma en cuenta un documento, eh, digamos, realizado por ellos mismos a mano o no se toma en cuenta una situación de sí, yo me voy a considerar que estamos teniendo este tipo de comunidad debido a voz. No, tiene que ser por un documento, redactado por un abogado, debidamente protocolizado. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos esta mañana, por favor, redes sociales y puntos de contacto. Mis redes sociales y puntos de contacto son en Instagram, arroba jc, rom, piso, y también en mi canal de YouTube, Sociahat, donde doy tutoriales de materia de derechos de sucesiones y ahora también en materia de familia. Hoy hablamos con el abogado Juan Carlos Ron sobre capitulaciones matrimoniales. A usted, gracias por su sintonía. Recuerde que tenemos una cita este martes a las 9 y 30 de la mañana.